Este hecho cometido por Miguel Cruz de la Mota es un hecho que está penalizado en nuestro Código Penal y los artículos del 295 al 298 establecen las condiciones para tipificar el homicidio, en este caso un homicidio intencional. Porque el homicida tenía la intención de acabar con la vida de Orlando Jorge Mera. De hecho, andaba con varias armas de fuego de manera ilegal. No tenía permiso para portar esas armas de fuego. Además, se trasladó a su lugar de trabajo habiendo premeditado una coartada, una forma de escabullirse después de cometer el hecho. Entonces, él enfrenta penas que son privativas de libertad de reclusión mayor, tal y como lo establece el artículo 304 del Código Penal. Por el homicidio, más un homicidio de esta naturaleza, son 30 años de prisión que establece el Código Penal. Y la tipificación de los elementos constitutivos están establecidas en los artículos 295, 296, 297 y 298 del Código Penal. Es lamentable que Orlando Jorge Mera haya terminado los días de su vida en esta tierra de esta manera y debe servir de reflexión para que como buenos dominicanos sin aislarnos de nadie nosotros tomemos medidas de seguridad en nuestro entorno nunca estaremos seguros por nadie la amistad hay que replantearse porque ahora mismo como están los tiempos ya no hay padre para hijo ni hijo para padre y mucho menos amigos recordemos que caín y abel eran hermanos sin embargo ¿Qué hizo Caín con Abel? La primera vida que se perdió, el primer derramamiento de sangre inocente, fue la sangre de Abel. Y fue de la mano de su hermano Caín. Aquí pudo haber pasado lo mismo también. Porque se dice que eran como hermanos. Como hermanos. Pero miren cómo terminó Orlando Jorge Mera en la mano de quien era su hermano. Y quien él le tenía confianza a ciega. Este le cegó la vida.